Esta dura parábola nació como expresión del agudo conflicto al que había llegado Jesús con los dirigentes de su pueblo y tomó un significado especial a partir del año 70 y después de la destrucción de Jerusalén. Jesús ya veía cercana a su muerte y sabía que hacia, hacia ella lo llevaba a la violencia de los dirigentes. Ellos eran los primeros responsables de su muerte y como tales unos asesinos. La oferta de Jesús de una sociedad fraterna y solidaria chocó con los intereses del sistema. La parábola contiene una amarga ironía que resume toda la historia de Israel. En el Antiguo Testamento había empezado con un humilde arrendatario y frente a Jesús terminaba como un asesino por interés. Los líderes de Israel no han cultivado bien la viña preparándola para el Mesías, se han apropiado del pueblo y deciden la muerte de Jesús porque les arrebata su control sobre la gente sencilla. El heredero es asesinado fuera de la viña, como Jesús a las afueras de Jerusalén. Estos líderes judíos no van a tener ningún poder sobre el nuevo pueblo de Dios porque han pasado a manos de los discípulos de Jesús. Se cumple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 Cumple a lo que dice San Juan, vino los suyos y los suyos no lo recibieron. A medida que Jesús fue presentando la novedad del reino, comprendió que su vida corría peligro. Su sueño no encajaba con los sueños de quienes se consideraban los fieles de Dios, entre comillas. Los sumos sacerdotes y los fariseos entienden bien que la parábola ha sido dicha contra ellos. Lo que parecía una muerte definitiva, resultó que los planes de Dios conducían a la salvación del nuevo, del nuevo Israel. La muerte ha sido precisamente el camino para la vida. Si el pueblo elegido Israel rechaza al enviado de Dios, se le encomendará la viña a otros que si quieren producir frutos. Ahora ellos son los nuevos arrendatarios de la viña y que no pueden cometer los mismos errores incurriendo en la incredulidad y obstinación que llevó al rechazo de Israel por culpa de sus líderes. ¿Qué hemos hecho de, no, de nuestra vida en la viña que el Señor nos confió el día de nuestro bautismo? ¿Estamos produciendo frutos de viña que nos entregó el Señor en nuestra familia, en la esposa, en los hijos? No vaya a ser que corramos la suerte de los viñadores de la parábola. Nuestro camino de Pascua supone también aceptar la cruz de Cristo. Seguramente nosotros no traicionamos a Jesús por 30 monedas, ni tenemos el deseo de matarlo, ni de eliminar a los enviados de Dios, que nos resultan incómodos, pero sí podemos ignorarlos o despreciarlos. ¿Pero somos una viña que da sus frutos a Dios? ¿O le estamos defraudando año tras año? podríamos ser tachados de viña estéril raquítica, o que en vez de uvas buenas le damos a que el Señor los bendiga.